Pero yo no recuerdo que, que he pasado más de 10 minutos viendo algo. Eh, bueno, cuando alguna vez se presentan algunos de los juegos. Y presentarle a ustedes, usted quiere hacer un buen regalo. Regale esto de mi amigo Julián Pichardo. Usted quiere, este es un CD con su quena. Quena es como una flauta de Centroamérica. Ese, es un, ese CD es precioso, tengo que regalarle uno a mi amigo, el doctor Viera Ford, también a, a mi amigo Fernando Olivares, tengo que, que regalarle uno de esos. Señores, hay algo, dos cosas curiosas, que no hay, no, no hay que ser muy sociólogo, eh, antropólogo, eh, politólogo, para por lo menos preguntarse como decía Manuel Kant, el filósofo alemán, lo más grande que ha dado Europa como filósofo de su época. Que lo más importante son las preguntas y la gente seguro que se está haciendo muchas preguntas con dos cosas que han sucedido. Y es que se creó una ley en el 2001 creo que era la época de Hipólito, una ley para incentivar a que muchas fábricas se montaran en todos los pueblos que estén en la frontera con Haití. O sea, que vinieran hasta de los países extranjeros, vinieran a instalarse allí porque no se le iba a cobrar impuestos. Se llama la ley 28.1. Lo de 1 es porque fue en el 2001. Entonces, o, o antes del de, de 2001, cuando Hipólito fue que se creó, la ley de incentivo a la zona fronteriza. O sea, si usted tiene una fábrica de chocolate aquí en San Francisco, usted la traslada... A, ...a restauración independencia de VG, ...creo que da jabón creo que está contemplada... ...pero especialmente eh, Villajaragua... ...y esa zona de la parte oeste de la frontera. Una ley que la gente podía venir... ...inclusive llegaron al principio a venir eh, de China... ...países de China, zona franca llegaron a venir porque no iban a pagar un impuesto y si la gasolina valía por decirle algo 100 pesos en ese entonces y pagaba de impuestos 50 la gasolina los industriales pagaban 50 pesos los otros impuestos no lo pagaban entonces esa ley existía pero esa ley se cayó pero hubieron una serie de gente viva que lo que hicieron fue que compraron camiones de gasolina para comprar las 50 pesos y traerla entonces a los pueblos donde valía 100 pesos. O sea que la ley se le dio una desformación, entonces ahora la gente de... Eh, ahora hay un lío en el Congreso que los senadores eh, tienen una posición y los diputados tienen otra. ¿Por qué? Porque se ha convertido en una ley que en vez de ser un incentivo... Eh, déjame ver... Eh, buenas noches. Buenas noches, estimado mío. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Con quién tengo el honor? Con Giovanni Hernández. Dígame, estamos aquí en el aire, querida mía. ¿Cuándo no, llegaste? ¿Cuándo llegaste? Perdón, perdón, yo lo llamo más tarde, yo lo llamo ahorita. Ah, pues eh, espero su llamada, ¿eh? Ok, ok. Entonces, la situación está que hay un conflicto. ¿Por qué? Porque la ley la deformaron. La ley, eh, de una intención preciosa, la idea era que la ley eh, incentivara las, los pueblos que quedaran en la frontera de forma tal que los haitianos se quedaran trabajando en los proyectos de industria de zona franca en la frontera. Pero lo que hicieron fue que aquel que no podía montar una fábrica se quedaba con la ley y cualquier cosa que iba a comprar lo compraba con factura de la independencia para no pagar impuestos. O sea, corrupción total. Entonces hay ahora una modificación y la modificación ha producido protesta entre los beneficiarios, entre los ricos de esa zona, se han movilizado y han protestado porque la ley ahora quiere que la ley se cumpla, pero que sean registradas, que sean fiscalizadas porque la han utilizado para otra vaina. Un tipo compraba 100, 100 kilos de, ¿qué será?, de alambre. Los compraba con factura de una, una empresa imaginaria, ficticia, que no existía, pero tenían factura de, de, de restauración o de, o de independencia. Y la compraban sin impuestos, no pagaban impuestos. Ahora, le quieren, le, le, ahora lo que le están pidiendo es la misma ley, pero vamos a fiscalizarlo para ver quién de ustedes realmente va a montar. La única compañía que se quedó ahí y ha, de, ha demostrado crecer y se ha desarrollado es eh, la, la cola real. La cola real que queda camino a Dajabón por ahí, mi hermano Miguel Ángel me puede corregir. Si es así, como yo estoy diciendo, camino a, a Dajabón, creo que él me lo enseñó. Si viene camino a Dajabón, va a haber cola real. Ellos crecieron porque fueron unos salvadoreños, unos extranjeros, que aprovechándose de la ley, montaron esa fábrica. Y hoy cola real prácticamente compite con Pepsi Cola y Coca-Cola y cosas así por el estilo. Hasta con el famoso CBNO. Ya la gente dice, dame un CBNO y le pasan una cola real. Y la gente coge la cola real bien. La coge como si fuera un CBNO. Ni pregunta, dame un CBNO y le, le dan una cola real. O sea que este es un país de corrupto. De corrupto, tremendamente corrupto. Entonces, hay otra curiosidad que no hay que ser ni muy... Como le decía yo a un amigo mío que es un chofer de muchos años, pero muy inteligente. Una persona, me topé hoy allá en el taller de, de mi amigo, eh, en el mejor sitio ahí cerca de Gotera, donde mejor arreglan eh, cosas curiosas de los carros. Las puertas, los vidrios, ahí donde mi amigo llámeme. Eh, que estén viendo el programa, al lado de José, José el hijo del niño Espinto, José Barba, como le dicen, el muñeco, eh, estaba ahí ese chofer, y me, me estaba hablando muy bonito del programa y me sentí muy bien. Miren, otra cosa curiosa.